Nos opondremos porque el que huye al juicio confiesa su culpabilidad. Si se manda al Distrito al no, Nacional, Manuel. Usted tiene que ser prudente. OM ¿itime? Ahí no puedo opinar. Usted tiene que ser prudente enviarlo al los, Distrito Nacional, VocêJo, no. O a Salcedo. Aquí fue que mataron a Emily y aquí la conoceremos. No se diga bien.